El per tothom és un grupo de Santa Coloma Gramenet que començar a fa dos años y medio. Nosotros estem vinculados a un Ateneo que es el Popular, Julia Romera, que ja va a néixer fa fons 10 anys, etc. Y al 2008, cuando comenzó la crisis, en 2009, que nos vamos a replantear, que era el sentido de nuestras actividades aquí en la ciudad de Santa Coloma. No? Tenim present presente, que estaban en un momento de, de crisis, que apartando la tur, la pobreza, la exclusión social aumentaban en la ciudad. No? Una ciudad ya que ya ha pasado, una ciudad donc, obrera, multicultural, un problema social, etc. Y no? una de las conclusiones que vamos a hacer procés este proceso de reflexión de la Ateneo es que un de los grupos que habíamos de crear era una mena de menjador social eh, que servís d'una banda para ayudar a personas donc, amb problemas de menjar no, que comenzaban a detectar que ni había, la mesura que veient gent, que començava a remenar cada cop més contenidors, etc. Y de l'altra, otra, eh, complementar esta feina pròpiament asistencial amb una feina reivindicativa de demanar a las administraciones públicas que cosas tan básicas como el menjar o la mitad ya entonces, independientemente de que hi que o no, no se podían, no podían obligar, sino que reivindicar el derecho de tothom a un una vida digna, una alimentación, una educación, una sanidad, etc. En sí. hemos en aquests momentos de només oferir menjar dilluns, oferir menjar dilluns o dijous. Todo això aunque que sembli poco, comporta una gran feina logística de, de coordinación. La gente que hace el dinar, la gente que el porta, la gente que está aquí servint-lo, que está hablando con las personas que vienen aquí, las personas usuarias del menjador, de fa un any, una cosa así, que vamos decidir que no había prou amb el menjador social y vamengegar una segunda línea de actuación, que es a través de la Cooperativa de Consum de Productos Agroecológicos, que té el mateix Ateneo, el mateix Ateneo Popular Julio Romena. Y vamos pensar que desde del que podíamos ayudar también a aquellos tipos de personas, de familia sobre todo, que puedan cocinar a casa, seva. Per tant no cal que vinguin aquí a manjar no va vale a vinguin al menjador, es més, es mejor que no vinguin, porque todos preferimos, manjar menjar a casa nuestra, a nuestras, ¿no? Y que es podíem ayudar a través de la cooperativa, ¿dónde? fent-los fent que esas familias socias temporalmente de la cooperativa de consumo, sin saber de pagar, y ¿eh? los unos vales a menjar en función del nombre de personas de que son de la familia, ¿no? Cada semana, que puedan consumir productos de jus, de, de pasta, de, de sopa, de arroz, etc., y fruta y verdura fresca del pagès ecològic. Entonces, estas dos líneas de actuación, que serían las propiamente, si tu vols asistencialistas, las complementem en la línea reivindicativa. ¿Qué reivindiquemos? Reivindiquemos mola específicamente que haya un, un menjador público a Santa Coloma que sigui gratuito, que sigui Uber y accessible a todos, y que se faci propaganda, y, més en general, pensé que el menjador se d'ubicar ubicar en un servicio de recursos integrales para personas con problemas, que tenga menjador, pero también luchas, tingui taquillas, que se facin cursos, etc. Y eso lo demanem sobre todo, a la Ayuntamiento de Santa Coloma Gramenet Gramanet y, també también a la Generalitat de Cataluña. Mi esposa está trabajando, pero entra un sueldo solo en mi casa ¿no? y tengo dos hijos que están estudiando. Una persona menos que esté en la casa ya es un gasto menos, ¿viste? Es un gasto menos de todo. Y por eso vengo acá al comedor, que me abrieron las puertas, así, sin nada de ni de qué nacionalidad era qué situación estaba no me preguntaron me dieron así un plato de comida con los brazos abiertos participan todos ¿sí? y ayudando colaborando eh, la semana pasada estuvimos eh, dando eh, unas pequeñas bolsas de comida a la gente en mi caso te digo mi caso hay que pagar un alquiler y si no pagamos un alquiler cómo vivimos vamos a la calle y, y tenemos que hacer lo imposible para pagar ese alquiler por los dos hijos que estudian para mí es una bendición venir y tener un plato de comida vale, para mí vale oro, ¿por qué? ¿qué otra cosa? Al mes de maig vamos el menjador al carrer es nos vamos a manchar vam un día, en comptes de, de fer un intelateneu, vam anar a la rambla de Sant Sebastià, que es el centre oral de la ciutat, i llà ens van posar a menjar al carrer per visibilitzar el problema. L'hora repartia muntavetes, va sortir els mitjans, alguna televisió, etc. I ahora, fa días, dijous, van fer una altra acció reivindicativa, en aquest cas davant l'oficina davant social de la Generalitat que té a Santa Coloma Y I les vam citar totes Uh, un dijous, a la una del migdia, davant l'Oficina la oficina de la benestar social, Luz que no era oficina, la oficina de la benestar social la que el repartía el menjar, sino que era el menjar per a tothom y que això era una acción reivindicativa. Y van a una bolsa arroz, pasta, el eh, etcétera, no, daban, ¿no? de banda, socialmente, repartíamos muchas vetas, unas pancartas, etcétera. Juntamente con esto eh, hemos elaborado un manifesto que enseñando donde personas individuales y colectivos de la ciudad. I la nuestra intención es, a partir de pasado, intensificar esta campaña para reclamar donc, que en Santa Coloma, una ciudad de mil habitantes, ya toca que tenga un comercio público, gratuito, abierto a i y, més más, un servicio de acollida, ¿no? Sí, tengo una niña de 15 años. Y vinimos aquí porque, bueno, vamos aquí a Cataluña por, por víctimas de, de violencia de género y mira, es miseria, pobreza, es penoso llegar a esta situación, pero es pobreza. Es pobreza, es una pena que españoles estemos así, bueno, español de ninguna persona, claro que no está resuelto, que no está resuelto, porque si no las personas no vendrían aquí a, a comer, ¿no? Niños, incluso niños vienen aquí, he visto niños aquí, jovencitos, que tienen que estar viendo y padeciendo lo que, lo que no tienen por qué. Han salido muchas cosas buenas y lo que están reclamando es un... Comedor social ¿no? No. para las personas que lo necesitan y a ver si la alcaldesa se hace algo o quien sea vamos, de esta situación. hay no, no. tipos de subvención, tampón en la manada, pensemos que la vía no es aquesta, que la vía es cumplir la ley, es decir, la ley de la Socials de Cataluña, donde se que en un municipio, también se cerca de mil habitantes de, que de ha de tenir un servicio, un manjado o de alguna manera, a la eh, de una a la gente que esa pero, al ser que los servicios sociales, antes de llegar a la instrucción, se va a, a, a arribar al mínimo, ya sabes que la gente ve aquí. Y I, al i ser también que la gente menja cada día y que allà fan pagar 3 euros o 3 euros y medio para manjarla, cosa algo gratuito no es. Por eso, nosotros tenemos que ser un servicio gratuito, que és ser un servicio público, que és ser un servicio promocional. Y claro, el Ayuntamiento no vol primer primero porque supone més pesa, y segundo, yo creo, para la por de no ser estigmatizada como una ciudad de pobres. Eh, Pero bueno, somos el que somos y hemos de partir del que somos para avanzar, no? pensemos nosotros.